Era humilde aquella casa. Pero aquello era mi hogar. Entre el salón y la cocina. En medio dormitorio para amar. Una ventana a la calle. Otra ventana hacia el patio. Pero un aire para respirar, un rincón para comenzar a soñar. Recuerdo mi casa de niño, justo en el centro de la ciudad, en la cuesta del progreso, y es verdad, que era pequeña, más bella,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 un canario que cantaba cautividad. Vecinos que presumían de tener más. Y un portero gitano que me logró emborrachar. Ni el sol ni la luna llegaban a entrar. Ni la ventana del patio ni de la calle de atrás.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 Entre el salón y la cocina, en medio dormitorio para amar, en medio dormitorio para papá y mamá.